Bienvenidos a Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace. Es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. He estado escuchando a mucha gente preocupada por su imagen lo que es muy correcto. Uno debe siempre preocuparse por la imagen, por cómo uno se ve ante los ojos de los demás. Pero, ¿realmente preocuparse? ¿O simplemente ocuparse de eso? Porque preocuparse de eso de lo que piensen de uno, de lo que la gente en general piense de uno, me parece que no es correcto. Yo creo que es un error. Yo creo que uno debe preocuparse de lo que piensan de uno nuestros, nuestra familia cercana, si nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos y tal vez nuestros jefes, o a lo mejor necesariamente nuestros jefes. En lo personal pienso que debemos usar otro criterio diferente para juzgarnos a nosotros mismos y entender qué es lo que la gente piensa de uno. Porque en realidad es importante. Miren, le voy a dar tres puntos. Primero, la gente puede voltear a verlo a uno porque anda uno muy pulcro o anda uno muy bien arreglado o porque trae uno algo muy vistoso. Pero la gente lo, lo ve a uno, lo introyecta, lo juzga y vuelve a sus propios asuntos uno no es importante para los demás créame si alguien voltea a verlo a usted de arriba abajo y lo juzga a los dos segundos cuando mucho ya volvió su mente a los propios asuntos de esta persona de manera que lo que piensa de uno es lo menos importante del mundo la gente considerada como una entidad aparte de nosotros siempre está ocupada de sus propios asuntos nosotros no somos sus asuntos de hecho, sí hay hay personas a quienes la gente los sigue, los mira y los juzga y los mira con más atención y no les pierde de vista. Pero es cuando se trata de los famosos, por ejemplo, o de una mujer muy hermosa o de un hombre muy hermoso. Bueno, eso se entiende porque si uno ve pasar o a sea, Naomi Campbell frente a uno, pues uno no, no, no nada más la voltea, a ver, uno la sigue con la vista hasta donde la pierda. Pero ese es un caso excepcional. Las gentes como uno, la gente normal, no es parte de los intereses de esta entidad anónima que estamos en este momento llamando la gente. No se compare usted con otros, no vale la pena. Miren, si usted cree que ese joven, bien vestido, alto, guapo, que acaba de abordar un automóvil hermoso, si usted cree que ese joven es más feliz que usted, pues habrá que verlo. Yo no estoy muy seguro de que ese joven sea más feliz que usted o que yo. La felicidad es un concepto diferente. No se compare usted nunca con otros. No haga caso de esas cosas. No haga caso de imágenes publicitadas. Trate de ser usted mismo. Mírese a sí mismo y vea lo que tiene y lo que es. Y sea feliz con eso. Porque con eso que usted es con eso que usted tiene, es muy probable que sea usted más feliz que el que acaba de pasar frente a usted el tercer punto que le quiero hacer ver es el siguiente defina usted su propio concepto de felicidad no compre los conceptos publicitados no haga caso de ellos no compre los conceptos de felicidad de sus amigos o de sus parientes define usted su propio concepto de felicidad y ese propio concepto de felicidad va cambiando con el tiempo uno va madurando y conforme uno va madurando Va evolucionando también, de manera que esos puntos de vista cambian. Uno puede ser feliz a lo mejor yendo a un antro cuando uno tiene 20 años, pero cuando uno tiene 60 años, uno ya no va a un antro nunca. O por lo menos eso es una generalidad. ¿Por qué? Porque vamos cambiando nuestros gustos y nuestros apetitos y nuestros conceptos de ser felices. Vuélvase crítico con usted mismo. No compre felicidades ajenas.